Paso relajado todos los días Ando colocado, solo mira Paso una morena que me mira Que te quejas si ya no eres mía Alcoholizado, desenrocado Todos los días acertando lo planeado que cerebro, mm. estamos noqueados, Súbele esa mierda que ya estoy sintonizado Me dejo noqueado. Es more green, love and peace, amor por todo lado. Esa gear, bato a mil, ninguno la ha No hay más kill in the street que pierda tal ganado. Te animas, todos se han Caminando chillin, voy todo relajado. Esa bitch quiere más como yo. Estoy tranquila porque nadie me ha cochado. Yo soy un río, a nadie busco lío. Soy tranquilo, pero Que se jodan, no vale un centavo la persona que traiciona Me gusta la vida loca, la vida loca Si una falla siempre va a haber otra El tiempo que tengo me lo gozo Va a estar mal acompañado mejor solo Si te dirás no, No no No cuentes conmigo Porque para ti ya no oh sí, estoy Esa mierda que ya estoy sintonizado